Hace tiempo oscureció, mira un zombie apareció, que con pocos corazones mi espada se rompió. Te quería proteger con mi ergo de poder, hay zombies por todas partes, creo que voy a perder. Mi vida vi pasar en los ojos de ese Ender. Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper. Joe. No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar De a dormir, lo arruinarás No mines más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer No mines más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás No mines más Este va a ser nuestro final En mi patio huyamos ya ya, yeah. wow, no mines más, no mines más, no mines más, no mines. Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres glustón, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos, sé ¿eh? un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte Te odio Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte